la gracia de Dios sea sobre todos ustedes. Muy buenos días. ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Grandemente bienvenidos a nuestro devocional diario. Una bendición para nosotros, pues poder estar aquí con ustedes, bendiciéndoles, eh, estar con ustedes aquí eh, cada mañana llevando el mensaje de la palabra. Es un honor para nosotros y le damos gracias a nuestro Dios por permitirlo. Que la gracia de Dios se derrame sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, que hoy tengamos un día especial, un programa especial, que el Espíritu Santo con su respaldo esté con nosotros y que nos ayude para poder llevar eh, todo el consejo que tenemos para darles a ustedes en el día de hoy, que sus ángeles nos estén acompañando, ayudándonos, guardando todo para que todo se haga bien y para la gloria del Señor. Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Eh, ¿Qué tenemos en el día de hoy? ¿Cuál es el, el, el tema que tenemos nosotros para trabajar en el día de hoy? Hoy estamos llevando el tema, o continuando, más bien el tema del de misterio de los sueños. Eh, estamos hablando por qué soñamos, por qué viene ciertas clases de sueños, por qué yo sueño esto, por qué sueño esto otro, será que esos sueños me los está dando Dios, será que esto es invento nuestro, será que esto es producto, de que comía en exceso, en fin, todas estas cosas las vamos nosotros a analizar aquí, en este espacio, usted no se mueva, porque estamos aquí eh, eh, eh, pendientes de todo lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. sueños. Hemos hablado de los sueños eh, que vienen producto de la del discernimiento de espíritu a través de revelación del Espíritu Santo. Eh, y hablamos pues muchas cosas, no profundizamos todo lo que queríamos, pero sí dimos algunas ideas que eh, eh, no podemos pues llevar una una, una profundidad eh, con todo lo que tiene que ver con lo que es el discernimiento porque no terminaríamos le damos más o menos una idea para que usted tenga eh, eh, una noción de cómo usted poder eh, interpretar estos sueños y conocer el por qué se dan y cuál es el origen porque estamos hablando de ese misterio, de dónde vienen por qué soñamos eh, ¿Será que todo lo que hemos aprendido aquí con usted, eso es todo lo que tiene que ver con el misterio de los sueños? Todos los días aprendemos, el Señor cada día revela cosas nuevas, eh, así que eh, la profundidad de todo esto todavía no podemos decir que es esta, porque estamos apenas pues aprendiendo de nuestro Dios y Él cada día nos enseña cositas, aprendemos cosas nuevas. Y podemos nosotros actualizar. En este momento estamos actualizando muchas cosas que tienen que ver con los sueños. Pero vienen muchas actualizaciones que tiene el Espíritu Santo pendientes para enviar. Bueno, eh, vamos a darle un saludo a todos los que están por allí. Eh, en nuestro chat, que están por allí desde temprano pendientes, esperando... Eh, esperando que llegue el programa. Para todos ustedes un saludo especial. Les bendecimos en el nombre del Señor. Vamos a dar algunos saludos, no todos, solamente algunos, para poder entrar en el tema que tenemos en el día de hoy. Queremos saludar a unos cuantos eh, eh, hermanos que siempre están ahí tanto en youtube como en facebook tenemos mucha gente que nos sintoniza y para ello pues le damos allí una pequeña un pequeño saludo de los diferentes países que nos eh, que nos sintoniza que nos ven <coughs> así que le damos gracias a dios por su eh, bendición, por esa gracia ¿no? que ha derramado para que nosotros podamos pues, eh, tener esa atención de parte suya. Aquí tenemos a Patti eh, de Torreón, Coahuila, allá en México. Ella nos contacta desde Facebook. Vamos a saludar a algunos de Facebook. Eh, Gloria Martínez, que es de Colombia. Eh, y así, eh, saludamos de YouTube y saludamos de Facebook también, para que no se vayan a enojar los de Facebook, a decir que solamente eh, saludamos a los de YouTube, ¿no? saludamos también a ustedes. Eh, de Brasil, Valdelina, de Argentina, Julio, y así pues miles y miles más, ¿no? Miles y miles de personas que tenemos aquí en el chat. Puerto López Meta, por el Facebook, ¿no? Nos está contactando nuestra hermana, eh, nuestra hermana Marta Verónica también, de eh, por el Facebook y nos manda un mensaje bien largo. Para que está Jessica Sianzi, le damos un saludo a Jessica. Bueno, esto es lo poquito que íbamos a saludar en el día de hoy. Bueno, entramos en el tema que vamos a... De todo lo que es el misterio de los sueños, ya todo lo que hemos hablado, que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Cuál es el punto que nos compete para el día de hoy. Hoy vamos a hablar de, de los sueños del subconsciente o sueños de la mente. Bueno, estos son los sueños que más o menos podríamos nosotros meterlos dentro de ese rango que han calificado eh, en las iglesias cristianas, que dicen que, que hay sueños que son de la carne, estos sueños podríamos decir que son sueños de la carne, ¿por qué? Porque hacen parte de la mente y la mente hace parte de la carne, porque la mente es uno de los tres depósitos que tiene el alma, de las tres áreas que posee el alma y el alma es la que compone la carne juntamente con el cuerpo, entonces podríamos decir que estos son los sueños de la carne, podríamos decir. Pero nosotros, eh, como estudiosos de todo lo que tiene que ver con el mundo de los sueños, nosotros le llamamos sueños del subconsciente. ¿Por qué le llamamos así? Yo le voy a explicar por qué. Mire, eh, el ser humano en su mente tiene tres áreas tres depósitos, tres áreas, eh, la primera área se llama subconsciente. O sea, el subconsciente es eh, la parte de la mente que, eh, perdón, el consciente es la primera parte, consciente, subconsciente e inconsciente son los tres depósitos que tiene el alma o áreas del alma. Entonces, la primera es el consciente, consciente, que es la parte, eh, digamos, primaria, activa de la mente, en la cual eh, escucha, ve, percibe, siente, analiza, estudia y saca un resumen de todo lo que ve, oye, siente o palpa o huele, en fin todo lo que percibe la mente a través de los sentidos del cuerpo lo recibe a través del consciente, o sea el consciente es la primera parte donde llega toda la información que usted recibe allí se revisa y allí lo que no es importante o lo que no le interesa a la persona es desechado y solamente se deja lo que a uno le interesa. Así es que funciona, así es que funciona esto. Usted me está viendo a mí en este momento. Usted me está escuchando. Usted está analizando todo lo que yo estoy hablando. Todo esto usted lo está percibiendo con el consciente de su mente. Todo lo está recibiendo allí. Habrán cosas aquí que yo hable que a usted no le interesa. Y habrán cosas que a usted le interesa y usted le va a prestar la mayor atención. Entonces, ese es el consciente. El consciente revisa, el consciente desecha. Y lo que más le agradó, lo que más le gustó, lo graba. Lo graba y lo guarda. Ahora, eh, eh, todo lo que yo estoy enseñando aquí, usted lo está analizando. Usted dice, epa, esto, epa, esto, otro. Y todas las cosas que usted seleccionó, que le gustó, lo grabó porque le gustó y lo está guardando en el subconsciente. El subconsciente es el que deposita, el que guarda, el que archiva todo lo que usted recibe durante el día y que usted seleccionó y que le gustó. Eh, todas las cosas que usted creyó, todo eso es guardado en el subconsciente. O sea que, que el subconsciente viene siendo como, como un archivador, una bodega que guarda lo que para el ser humano supuestamente es importante, lo que cree, lo que le gustó y lo más significativo, lo más relevante para su vida. Entonces, el, el subconsciente archiva todo, eh, pero ese archivo es temporal, ¿no? ese archivo es lo que llamamos nosotros, el subconsciente lo que usted llama memoria, es lo que usted llama memoria. O sea, cuando usted dice, no me acordé, no me acuerdo, yo sé que ella me dio el teléfono, pero no me acuerdo. Quiere decir que usted lo oyó, pero no lo archivó. No lo guardó. Eh, no prestó atención y no lo guardó. Cuando usted está distraído y está viendo, oyendo algo, pues usted como está distraído no está analizando. Y como no está analizando, no está seleccionando información y no está guardando. Pero nosotros escuchamos detenidamente analizamos y seleccionamos lo que más nos gusta, lo que más nos interesa, y lo guardamos en el subconsciente. Entonces, el subconsciente es tu memoria, es lo que tú recuerdas. O sea, el consciente llega hasta donde tú recuerdas. Eh, las cosas que ya tú no recuerdas es porque ya fueron trasladadas a otra área que se llama inconsciente, eh, la parte inconsciente del ser humano. Entonces, el consciente recibe todo y selecciona y guarda en el subconsciente. Y en el subconsciente se guarda hasta cierto tiempo y de ahí se pasa al inconsciente es el inconsciente, o sea, el inconsciente es el que instala la información en tu en tu en tu eh, CPU, en tu en tus eh, digamos, en tus circuitos eh, de tu personalidad el inconsciente es el que instala va instalando va siendo parte de ti o sea, el inconsciente es el que el que el que eh, eh, hace parte de ti las informaciones y quedan guardadas ahí en ti. O sea, se vuelven parte de ti, de tu persona, de tu personalidad. Entonces salen de la memoria y quedan instalados en ti. O sea, así como el celular, el celular que tiene una parte donde tú eh, hablas y recibes mensajes, pero luego eso es guardado y las aplicaciones son instaladas y las aplicaciones cambian el funcionamiento de tu, de tu celular. Tu celular se va a ver más bonito, va a tener otras cosas nuevas, porque ya eso quedó instalado como parte, por eso cada aplicación antes de darle ok, te dice esta aplicación va a traer cambios en tu aparato tú dices, sí, lo voy a instalar ¡Ping! y enseguida ¡tá! se instala puede cambiar colores, puede cambiar sonido, puede instalarle imágenes, cosas o funcionamientos mejores porque ya lo hiciste parte de tu aparato así es el inconsciente. El inconsciente hace las cosas parte de ti, de tu personalidad. Se incluyen en tu personalidad. Y tu personalidad cambia. Tu personalidad cambia. Así como el celular cambió y ahora tiene otras funciones y está mejor. Cada vez que tú aprendes algo, lo guardas en el subconsciente y luego el inconsciente lo instala en tu personalidad, tú cambias. Tú cambias. Un ejemplo. Un ejemplo. Escuchamos una prédica que dice, eh, cuidado con las palabras que tú lanzas, porque esas palabras te pueden atar. Eh, cambia tu vocabulario, cambia tu forma de hablar, deja las palabras groseras, eh, las palabras... Eh, grotescas, palabras eh, indecentes, sácalas de tu boca, esas palabras como esta y esta, y esta sácalas de tu boca, tú estás escuchando la prédica, estás siendo muy interesante eso. Y yo digo esas palabras, yo estoy diciendo esas palabras y no está correcto que yo las diga. Entonces yo guardo la información, pero esa información es guardada en mi inconsciente y el inconsciente las instala y las hace parte de mi personalidad entonces aquel grosero aquel que decía vulgaridades que decía palabras eh, ofensivas eh, groseras de repente cuando va a decir una palabra grosera por la costumbre se frena y dice no, yo no debo decir eso porque ya yo tengo instalado aquí que eso no se debe decir y tu forma de ser cambia. O sea, tu personalidad va cambiando, o al menos una persona más agradable, más tratable, más decente y más prudente. Porque esa información fue instalada por el inconsciente. Entonces, estas son como las tres áreas de la mente eh, nuestra. Entonces, el inconsciente eh, no recuerda. El subconsciente sí recuerda. Pero el inconsciente no recuerda. El inconsciente instala. Un ejemplo. Usted aprendió a manejar bicicleta. Se, se duró, se caía, otra vez le daba, hasta que cogió equilibrio y le dio, y le dio, y le dio. Y, le dio, y fue oyendo las instrucciones hasta que la aprendió, aprendió, cuando ya usted aprendió que ya avanza en la bicicleta, ya eso quedó instalado en el inconsciente, eso quedó instalado ahí, ya eso no, usted no tiene que estar recordando los pasos, cuál es el primer paso, el segundo, el tercero, no, ya eso está instalado en el inconsciente. O sea que cada vez que usted coge una bicicleta, ya... In Conscientemente, o sea, esa palabra, inconscientemente se monta y anda sin estar recordando los pasos, primer paso, segundo paso, paso. No, usted se monta y anda. Usted puede dejar de manejar bicicleta 30 años y a los 30 años vuelve y coge una bicicleta inmediatamente el inconsciente que ya tiene instalado como es que se maneja de dar paso, o sea, eso no, dice la gente eso no se olvida ¿no? eso no se olvida, porque es que eso no hace parte de la memoria eso hace parte del inconsciente y ya está instalado en tu personalidad eso es lo que llaman la gente eh, lo que llaman hábitos, hábitos son los cambios que el inconsciente instala en nosotros bueno, ok, no estamos hablando de psicología, hoy no estamos hablando de psicoanálisis, ni nada de esas cosas, estamos hablando de los sueños. Eh, pero es necesario que usted conozca y sepa esto, para que eh, no se vaya a enredar con estas cosas. Bueno, entonces, <ríe> entonces, mi amado, usted durante el día durante el día, estuvo viendo una película, ¿no? Estuvo viendo televisión, o sea, el cine, estuvo viendo una película. La película estuvo bastante eh, activa, mucha acción. Y usted y se emocionó y, y, y de pronto hubo terror, de pronto hubo cosas, hubo suspenso. Y usted, allí viendo la película, y tan, tan, tan, tan, tan, ahí, eh... Y se fue a acostar. O sea, todo lo que vio en la película, usted pues lo guardó en el subconsciente. Se acostó a dormir y se le olvidó la cosa. Sí, tuvo una película de tal Se acostó ya cansado y comienza a soñar con el personaje de la, de la película. Y el personaje andaba con una espada y estaba cortando cabeza y usted en el sueño... El tipo lo perseguía y usted también con una espada y se enfrentó y tal y esto. Pues, Ay, yo soñé con el personaje ese. No, so, son cosas que hacen parte del subconsciente y que en el momento del sueño pues salen a flote todo eso que usted vio o oyó, percibió y guardó en la memoria. Eso, eso, eso está ahí. Entonces, eh, eh, eh, en el sueño sale todo eso que usted está como impregnado por haberlo visto. Entonces, estos sueños, estos sueños del subconsciente, estos sueños no tienen ninguna trascendencia. Estos sueños no hay que interpretarlos. Porque hay gente que me llama y me dice, por favor, pastor, este, interpréteme este sueño. Yo soñé, eh, eh, yo estaba viendo una película y después soñé el personaje me perseguía como que fue un demonio que se me metió y esto, o sea, esto son cosas del inconsciente, esto no tiene nada que interpretarse, no hay nada que interpretarse allí, eso no, hay. no es un sueño profético, no es un sueño de nada, eh, no es discernimiento de espíritu, seguro que esa película como que fue hecha con demonios y el diablo y tal, eran satanistas, que... no, no, eso no es tiene nada que ver con eso. Eh, es posible que la persona, porque una persona que me dijo, soñé con una mujer así, así, así, así. Es que me miraba y me quería matar. Eh, ¿Usted no está viendo alguna película o novela o cosa con un personaje así? Oye, sí, yo veo una película donde la protagonista es así. Entonces tú lo que estás lleno es de, del personaje ese, de, de Cindy Crawford, de, de, de, de Jennifer Lopez, quién sabe qué cosas tendrás ahí en tú. Eso es, eh, eso es, Sueños del subconsciente, eso no tiene nada que ver con el mundo espiritual, no tiene nada que ver con Dios, son cosas de lo, que, de lo cual la persona está lleno, por esa razón es que nosotros le decimos a usted que no vea pornografía, porque a veces me dice, pastor yo estoy teniendo sueños donde estoy teniendo relaciones, eh, aquí y allá y esto y esto otro, o sea, Quiero que me sea sincera si usted está viendo pornografía, porque eso, eso, eso está llegando al subconsciente. Tiene la cabeza llena de puras imágenes, video, imágenes de pornografía. Y entonces cuando se apuesta, pues, lógicamente comienza a salir toda esa basura en los sueños. Entonces estas cosas hay que revisar también en qué anda la persona. Debe ser el espíritu de un brujo que vino atrás a violarme vamos a analizar bien el contexto de tu vida, cómo está con esto de la pornografía. Porque es posible que sea un sueño del subconsciente que está lleno de esa basura. Y así nosotros como hombres eh, a veces soñamos que estamos jugando fútbol, que estamos en esto, porque paramos viendo fútbol a toda hora. Entonces ahora con el mundial, imagínate, eh, soñando con Messi, con el otro, con otro. Es que, que, que, que, que está lleno de puro, de puro fútbol. Y así es, o sea, una persona que juega ajedrez y está jugando ajedrez todo el día en la noche va a soñar jugando ajedrez, que le está ganando a, a Anatoly Karpov, a, al otro, y a, lo, a los grandes, esos rusos que juegan, eh, que le está ganando, que no sé qué, o sea, está lleno de puro, de puro ajedrez. ¿sí? Es decir, esa es una, una cuestión que así es lo demás. Así es lo demás, los que juegan videojuegos. Eh, eh, no hace mucho me llegó una señora para que lo orara al hijo. Óreme a mi hijo porque hay un espíritu que lo quiere matar. Eh, y le dije al muchacho: Ven acá, ¿y ¿qué es lo que es? Explícalo. Oh, pastor, me quiere mochar la cabeza. Quiere mucha la cabeza, o sea, anda con un hacha. Eh, yo estaba en un ascensor y se metió, reventó el ascensor y me quería cortar la cabeza con el hacha y yo desperté. Y he tenido ese sueño como cuatro veces. Y digo, pero espíritus así que andan con un hacha reventando eh, ascensores y cosas. Y esto está como raro, porque yo los espíritus que conozco, pues siempre aparecen como perros, como gatos, como serpiente que persigue el toro y cosas así pero esta cuestión de un espíritu con hacha que lo persigue eh, yo le pregunto al muchacho ven acá yo quisiera preguntarte algo no será que tú estás tú tienes algún juego de videojuego y de cosas eh, que tenga que ver con ese con eso que tú estabas viendo entonces me dice sí yo juego un poquito de esto de esto de esto otro eh, resulta que eso venía del, de, de, de, del mismo juego, o sea, una tenía su mente recargada de todo ese, de todas esas escenas de todas esas escenas y cuando se acostaba, pues lógicamente salían todas esas cosas a relucir. Entonces, eh, eh, eh, una de las cosas, pues, que les que le comento es que tu propia mente puede eh, tu propia mente puede generar sueños. Eh, esto es. Eh, eh, esto es que. Que. Que es un demonio que me está persiguiendo, que me está no sé qué. No, no, no. Aquí no hay nada de eso. No es ni de discernimiento, no es un demonio, no es un cuerpo astral, no es, no es nada. Simplemente. Tu mente está llena de esa información y de esa información. Se va a ver en el sueño reflejado. Eh, charlas que tuviste durante el día. Es posible que sueñes con esas personas. Un ejemplo. Un ejemplo. La persona se le murió la mamá. La persona con la cual convivía. Todos los días hablaban. Y la persona se murió. Entonces... Me dice la persona a los tres días, pastor, óreme porque soñé con mi mamá la que murió hace tres días. No me cuesta en el sueño. No, soñé que estábamos, pues, como siempre, en la cocina, aquí, hablando y discutimos y estas cosas. Eh, eh, debe ser un trabajo en cementerio. Eso no es ningún trabajo en cementerio. ¿Por qué? ¿Por qué no es ningún trabajo en cementerio? Si usted dice que soñar con gente muerta... Puede ser trabajo de cementerio. Sí, pero lo que pasa es que tu mamá murió hace tres días. Y tú tienes tu mente llena de escenas con ella. Y con la emoción y el llanto y la cosa, pues has estado allí eh, eh, eh, pendiente de ella, te han venido todas esas escenas porque estás en un momento de estrés allí llorando su, su, su partida, cosas eh, entonces inclusive todo eso tienes que tenerlo en cuenta tú tienes que tenerlo en cuenta tú que, que, que a veces personas te cuentan sueños tienes que tener muy en cuenta eso cuando, el sueño, cuando la persona está muy reciente la persona va a soñar con el muerto como si estuviera vivo ¿por qué? porque la mente no, todavía no ha digerido que ya no está la mente todavía sigue como si la persona estuviera viva los recuerdos todavía están vivos. Pero estas cosas hay que tenerlas en cuenta. O sea, personas que sueñan con seres queridos que han muerto, eh, lo primero que tenemos que preguntar es cuánto hace que murió. O qué murió ayer? muchachos o sea, eso es normal. Eso es normal que tú sueñes con ella porque... porque con la persona todos los días. Bien. Esto más o menos para que lo tengamos en cuenta en lo que tiene que ver con eh, eh, los sueños. Estamos hablando de los sueños del de subconsciente. Sueños del de subconsciente. ¿Ok? Ok, bien. Eh, seguimos entonces en esto. Vamos a tratar de adelantar porque son tantas clases de sueños y sobre todo lo que estamos llevando en este programa es los misterios por qué sueño. O sea, por qué sueño esta cosa, por qué sueño esta otra. Estamos hablando de ese misterio del origen, ese misterio del origen de los sueños. De eso es lo que estamos hablando. Entonces hoy no estamos interpretando sueños porque eh, hay mucha gente que está colocando allí sus sueños. Soñé con no sé quién, soñé. O sea, yo no estoy interpretando sueños. Estamos es una charla aquí. Estoy dando una charla de, de origen. El origen de dónde vienen los sueños para que usted sepa, para que no repita como un loro lo que usted oye. O sea, ¿qué es lo que dicen en la iglesia cristiana? Dicen, hay sueños que son de Dios, sueños que son del diablo y sueños que son de la carne. Entonces la gente repite eso como un loro sin saber ni qué es lo que está diciendo. Yo lo que quiero es que usted no sea... Un incauto más, sino que usted sepa el origen de las cosas, de dónde viene y por qué viene. Ok, vamos a seguir entonces con esto de los sueños. Hay unos sueños, hay unos sueños, eh, eh, hay unos sueños que yo les llamo sueños de exhortación o de corrección nos da el Espíritu Santo, esto nos da nuestro Dios, no lo da a nosotros. Vienen dados por el Espíritu Santo, eso es para que usted vea el origen. Eh, ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos visto aquí? Que Satanás no da sueños, aunque Satanás aparezca en los sueños, él no me ha dado ese sueño, sino que el Espíritu Santo por el discernimiento me está mostrando lo que Satanás tiene planeado contra mí. Y por eso Satanás aparece en el sueño. Pero no porque ese sueño me lo dio Satanás, porque él no da sueños. O sea que eso que enseñan de que hay sueños que son del diablo, eso no existe. Eso en el mundo espiritual realmente no existe. Eh, sueños de exhortación y corrección. Eh, estos sueños los da el Espíritu Santo. Son unos sueños fáciles de interpretar. Son sencillos. Déjenme que me está molestando aquí algo. Bueno, resulta que eh, nos acostamos a dormir, ¿no? Durmiendo tranquilamente, muy pausadamente, cuando de pronto tenemos un sueño y aparece un niño en el sueño, un niño que lo conocemos, un niño de la casa, familia, y el niño dice en el sueño, tío, deja la mentira, deja tanta mentira, en el sueño. Entonces, eh, usted me va a preguntar a mí, pastor, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ese, eh, eh, eh, ese sueño? O sea, eh, el Espíritu Santo te está hablando de manera directa. El Espíritu Santo te está hablando de manera directa. Te está diciendo estás muy mentirosito y necesito que me corrijas eso. Necesito que te corrijas. Estás mintiendo mucho. Eres muy mentiroso. Eh, ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu donde te está corrigiendo. Que hay algo que tienes que cambiar en tu vida, corregir en tu vida. No, pero ese niñito, ¿será ese niñito? ¿Será un ángel? ¿Será...? Eh, eh? No te compliques. No te compliques averiguando si es un ángel o si no es un ángel. Dios recrea sus sueños de cualquier forma, de tal manera de que usted entienda el mensaje. Aquí lo importante no es si fue un niño, si fue un anciano, si fue mujer, si fue un ángel. Aquí lo que interesa es el contenido, el mensaje en sí. ¿Qué decía el mensaje? Deja la mentira. Ya, eso es lo que interesa. Y de cierto, sí, eh, estaba diciendo mentiras y cosas. Ah, bueno, entonces Dios te está diciendo, ya, esa mala práctica en tu vida. Deja ese mal fruto comienza a dar frutos correctos en tu vida. Ese es un mensaje de corrección. Eh, eh, mensajes de, de corrección, de, de exhortación. Y hay mensajes, escucha bien, hay mensajes de exhortación y prevención. Prevención. Eh, por ejemplo, Andamos mucho con una persona y, y la persona, pues, eh, habla bastante y está por allí queriendo hacer negocios con nosotros. Y, y sí, vamos a montar una sociedad y esto, sí, y esto, y esto, y que da dinero. Y, tal, que payate, y tú estás con la duda, estás ahí, ¿será que sí, será que no? ¿Será que hago negocio con él? Eh, y tienes un sueño donde te dice, que te dice, ¿tú qué haces con él? ¿Por qué andas con él? No te juntes con él y sale el sueño. Sale tu mamá regañándote y esto. Y su mamá, su mamá está muerta. Y, y me está diciendo que, que no ande con él como si fuera un niñito y que no ande con esa compañía. Eh, entonces me cuentan el sueño. Pastor, soñé con mi madre que estaba muerta y me decía en el sueño, eh, me decía en el sueño que no andara con, muchacho con que yo ando y que quiero hacer negocios con él, y en el sueño me decía ¿será que es un ángel? o sea aquí no se complique que no se complique porque una persona que ya murió, pastor pero es que Dios no utiliza ángeles mujeres para hablar, entonces eso no es un ángel, eso no es cuestión de ángel o no ángel ¿será que fue mi mamá que vino del más allá porque ella me ama y me cuida y está pendiente de mí y no quiere que yo haga compañía con esta persona porque esta persona no me conviene. No es tu mamá que vino del... del, del, del sino que Dios recreó el sueño. Como cuando tu mamá te regañaba y te, y te decía cosas para que no... Eh, para que dejara ciertas compañías que no te convenían. Pero ¿por qué fue tu mamá que vino del más allá para darte un consejo? Porque ella te cuida desde el más allá, desde el cielo, no sé. La gente le mete mucho, mucho enredo. Simplemente es un, un, un sueño de corrección. Fue creado por Dios. Utilizó una persona que era la autoridad en tu vida y que te corregía para en el sueño darte una corrección. Y te dice, y te dice, no andes con esa persona. ¿Y qué quiere decir ese sueño? Que no andes con esa persona, que no vayas a hacer negocio con esa persona. Eso es todo. Ah, pero ¿y entonces y el ángel y la muerta y el tierra en cementerio? No, eso no tiene nada que ver con eso. Dios te está diciendo, te está dando un consejo, este sueño viene de Dios y te está diciendo, te está dando una exhortación y te está eh, haciendo una, una, una advertencia. Oye, de andar con esa persona y no te metas en el negocio con él. Punto, punto. Ok. Eh, esto tiene mucha variedad, tiene mucha, mucha variedad, o sea, los sueños de exhortación tienen mucha variedad. Eh, pero más o menos te doy una idea, porque, porque esto, esto es tanto lo que hay que enseñar que yo no puedo dedicarme a profundizar y a darte 30 sueños de ejemplo porque tengo muchas cosas por enseñar. Y ya mañana es viernes, mañana terminamos Mañana terminamos, mañana, para mañana voy a dejar los sueños proféticos. Para explicar los sueños proféticos, porque eso necesita un poquito más de profundidad y explicación. Entonces, mañana son los sueños proféticos. Hay uno que están escribiendo ahí, los sueños proféticos, ¿qué? ¿Qué pasa con los sueños? Es un momento, por favor, déjeme de acosarme, que yo no puedo enseñar todo un solo día. Mañana hablamos de los sueños proféticos, no se preocupen. Okay. Entonces, usted va a tener sueños donde Dios lo corrige, donde Dios lo exhorta, donde Dios le hace advertencia, donde Dios eh, le dice que esto no, que esto no debe hacerse. Otro sueño. Entonces me dice, me dice, pastor, soñé que, que el pastor me decía este, hace rato que no te veo orar. Tú antes orabas mucho, venías aquí a la iglesia, ora. ya no te veo orando. Algo debe estar pasando en ti. Pastor, ¿eso qué debe ser? Eh, ¿eso, ¿Eso qué debe ser pastor? Este, ¿Será que el pastor es un ángel? pero Usted dice que los pastores son ángeles. ¿Será que un ángel del cielo vino y, y tal? Hombre, eso es Dios diciéndote que estás más frío que, que un helado, estás más frío que, que el polo norte. Que no estás orando, que tienes que meterte otra vez ahora Eso es lo que Dios te está diciendo. Te está exhortando, te está corrigiendo. Eso es todo. Eso es todo. No te, no te enredes ahora que el ángel, que, que el ángel, pero si fuera un ángel hubiera mostrado un águila y el águila no sé qué, que no te enredes, simplemente analiza el, el mensaje. El mensaje es sencillo. No estás orando. No te estás metiendo con Dios. Esa es la corrección que estás haciendo. Eh, entonces, a veces nosotros nos ponemos a buscarle cinco patas al gato donde no lo hay. Cada sueño tiene las, O sea, a mí me, me, me dicen un sueño. Y el sueño tiene a veces escenas, ¿no? Tienen muchas escenas. Y a veces uno se enreda con las escenas, pero cuando me cuentan un sueño, el Espíritu Santo me saca a reducir lo más importante del sueño. El centro, el mensaje, el centro del sueño es esto. Como una película. Tú te ves la película, la película de dos horas Y hay muchos personajes, muchos. Eh, eh, pero... Eh, la, la película toda te deja un mensaje, un mensaje de, de amor, un mensaje de, de humildad, un mensaje de... Entonces, hay muchas escenas, muchos personajes en el sueño, pero lo importante de todo es que te enseña a ser humilde. Ese es el mensaje. Entonces, así son los sueños. Los sueños a veces tienen mucha escena y la gente se enreda porque se pone a mirar aquí aquí, y el otro y el otro punto, y el otro no sé qué, y se pone a sacar cuenta rara y esto en la Biblia quiere decir no sé qué y acá no sé qué. Hazte cuenta el centro, el centro, cada sueño tiene un mensaje principal, central y más importante. Tenemos que centrarnos ahí, tan en el centro de esto. Eh... <coughs> Estamos hablando de sueños de exhortación, ¿no? Y así muchos más. Así muchos más donde Dios te va a decir eh, muchas cosas más. Eh, eh, deja de ser incumplido, eh, deja de andar. Eh, eh, ¿por qué? Porque la otra, la otra, la otra, la otra vez que, que, que me contaron un sueño, ¿verdad? donde el joven me dice, yo andaba sin camisa por la calle. Y yo andaba muy tranquilo por la calle. Y la gente me miraba y la gente se asombraba. Eh, eh, entonces yo quisiera preguntarle, Pastor, porque yo he escuchado que, que eso es pecado de que uno muestre el cuerpo que está en el sueño. Eso es desnudez y la desnudez. Eh, allá en Génesis eh, era el pecado de Adán, entonces la, la, se, se relaciona con el pecado y esto. Eh, y resulta que es que tenía la mala costumbre de andar sin camisa, sin suéter, sin polera, eh, no sé cómo le llama usted allá, un polo, un suéter. Eh, o sea, andaba, eh, era su costumbre era su costumbre andar sin nada y Dios solamente el centro del sueño es que deje de andar así que la gente no le agrada, la gente lo ve mal eh, eh, usted no se ve bien, así simplemente es eso simplemente eso sí ramera allá en remera, en, allá en Argentina, le dicen remera, polera, creo que le dicen allá en México y polo le dicen allá en Estados Unidos en fin eh, eso tiene mucho muchos nombres por todos lados pero es importante que usted me haya entendido ¿no? hay una hermana que dice <coughs> hay una hermana Angie que dice que este video no tiene audio yo te digo, yo te digo Angie que la que no tiene audio es tu teléfono tu aparato. Nosotros sí tenemos audio aquí. Nosotros sí tenemos un audio perfecto. Ok. Bueno. Entonces, eh, eh, en este caso lo que quiero es que tú no te enredes tanto y que analices el centro del mensaje que Dios está dando en este sueño. Simplemente un sueño de corrección, un sueño de exhortación, de que te corrijas en lo que estabas. Haciendo. Eh, por último, vamos a tratar eh, sueños de consejo divino. Los sueños de consejo divino, que son otros sueños que tenemos regularmente que la gente no entiende y se enreda. Mi ejemplo. <tose> O sea, eh, el consejo divino es una guía. El consejo divino son palabras de nuestro padre, ¿Cómo? como todo padre que le habla a su hijo. Así nos habla nuestro padre a nosotros. Y por eso tenemos esta clase de sueños. Eh, pastor, yo sueño que estoy sacando demonios. Yo sueño que estoy liberando personas. Yo sueño que estoy ministrando personas, que le estoy sacando demonio a una persona, estoy sacándole demonio a otro. Explíqueme. ¿Qué quiere decir ese sueño? El demonio que le estaba sacando era un tiburón. Pastor, yo en el sueño le sacaba el tiburón. ¿El tiburón qué significa? Aquí no interesa el tiburón. Aquí lo que interesa es el mensaje. El centro del mensaje. ¿Cuál es el centro del mensaje? Que Dios te está diciendo, ejercita tu ministro no te detengas, libera personas, ora por personas, cada vez que ore persona va a salir un tiburón, va a salir un gorila, va a salir eh, cocodrilo, van a salir serpiente, van a salir muchas cosas, o sea, esto no, aquí el centro del, del, del, del mensaje no es el tiburón, el centro del mensaje es el, el consejo que de usted de te dice, hijo mío, realiza tu. ¿Cuál es mi ministerio? Sacar demonios, saca demonios, demonio, or a personas, libera a personas. Entonces la gente me escribe y dice, pastor, yo porque sueño que, que estoy orando a gente. ¿Por qué Dios te está diciendo que, que lo hagas? Que ese es tu ministerio, que lo realices, que él te necesita, que necesita que tú hagas eso. Eh, <coughs> bueno, ok. Esos son sueños de consejo divino. El lunes, por ejemplo, el lunes me llegaron sueños, por ejemplo, un sueño que me llegó, eh, como yo recibo miles de sueños, eh, el mismo Dios me enseña a través de cada sueño que me da la interpretación y yo aprendo. ¿no? Y en ese sueño la hermana decía, yo soñé que yo llegaba a un hospital y en el hospital había un hombre... Enfermo, un hombre que yo no conozco, y me decía: Órame. Y yo lo oré en el sueño, y esto y esto. Otro. Pastor, ¿eso qué quiere decir? ¿Será que eh, alguien se irá a enfermar, algún familiar? No, no. Esto no es que ningún familiar se va a enfermar. Eso es un consejo de que Dios te está diciendo: Hijo mío, hija mía, yo quiero que tú vayas a los hospitales. Y preocupate por los enfermos en los hospitales. Ve, óralos. Sácate un rato. Yo quiero que hagas eso. Es un consejo de Dios para tu vida. Eso no es más nada. No es eh, aquí no es que, que, que, que, que se va a morir nadie ni que se va a enfermar nadie. Eh, <coughs> a ver, otro, otro, otro, otro sueño de, de consejos consejos que Dios da eh, a través de los sueños. Ya estamos ya en lo último ¿no? de nuestro programa. Eh, eh, a ver, se me capa un poquito ahora de tantos sueños que tengo metido en la cabeza. Imagínate leyendo sueños eh, eh, 100, 50, 60 sueños diarios. Tengo la cabeza llena de historia como tú no tienes idea. Eh, pero a veces Dios te, te aconseja sobre cosas que debes hacer en los sueños. Eh, soñé que eh, le estaba dando comida eh, ah otro sueño que escuché el lunes. Una hermana de Cuba, creo. oh no, no, de Cuba no. Eh, otra hermana allí, no sé de dónde, que me dijo que ella eh, encontró un árbol verde de, de, de mangos y ella cogía los frutos y se los daba a las personas. ¿Qué, qué quiere decir ese sueño? O sea, el sueño quiere decir que, ¿Qué, ¿qué quiere decir ese sueño? ¿Será que son almas y que yo tengo que donar las almas? No, no. Ahí no quiere decir alma, ahí quiere decir bendiciones. El, el, el palo, el árbol de mango que está lleno de mango son bendiciones que Dios te quiere dar. Pero Dios te está diciendo en el sueño que Él quiere que esas bendiciones las compartes. Que le dejes a los necesitados, que ayudes a la gente que está pasando hambre. Ese es. Eh, eh, eh, eso es. Eh, el consejo que Dios da en el sueño. Entonces, como te digo, a veces nos enredamos tanto que perdemos la esencia real que tiene cada sueño. Bueno, eh, de verdad que estos son, como le digo, eh, eh, la clasificación de los sueños son tantos. Y Dios tiene tantos motivos para darnos sueños y para hacer tantas cosas con nosotros que a veces no podemos alcanzar como a profundizar todo porque esto es muy profundo, esto de los sueños. De todos modos mañana vamos a hablar de los sueños proféticos, mañana vamos a hablar de eso, sueños proféticos, Cómo discernir un sueño profético, cuándo es un sueño profético, qué se puede clasificar como sueño profético, eso mañana lo vamos a tratar. ¿Ok? Así que, mañana no se vayan a perder, pues, el programa que tenemos eh, eh, eh, para eh, el tema de mañana. Bueno, a todos los que están viendo nuestro programa, que son muchos, que son muchos, pero que no sean suscritos suscrito, por favor, suscríbase para que le llegue el anuncio de nuestros videos y le salga la hora a qué hora vamos a salir en vivo. Si usted se suscribe, usted va a tener una conexión con nuestro canal, donde el canal le va a estar avisando a usted cada vez que nosotros vamos a salir en vivo. No tiene necesidad de que le manden el link, de que le manden... No, enseguida le sale allí si usted se suscribe. Así que dele allí, aquí abajito dice suscribirse, así, así rojito con letras blancas. Dice allá abajito hay una campanita. Usted le da clic tanto a la palabra suscribirse como a la campanita y ya queda suscrito y va a estar recibiendo nuestros mensajes. Gracias por los que ofrendan. Los hermanos que ofrendan, gracias. Eh, coloque su ofrenda. Tiempo para ofrenda. Este es el tiempo para ofrenda. Coloque su ofrenda aquí directamente en el chat. Ofrende aquí. En el chat aquí directamente eh, bendiga los ministerios que, que, que son de bendición para usted, bendíganos. bendígalos Aquí en el chat en vivo, también los que están viendo el programa eh, de manera diferida, que no lo ven en vivo, sino en diferido, allá abajito hay un corazoncito, así como este que usted ve aquí, así como este, donde dice gracias. Así igualito, allá, allá abajito hay un corazoncito, usted le da clic y da su ofrenda aquí en el video, ese video que le gustó, allí puede dar su ofrenda. Perfecto. Entonces vamos a dar nuestra ofrenda aquí directamente en el chat. Gracias a todos, gracias a todos por el tiempo, gracias por preferirnos, gracias por bendecirnos, gracias por suscribirse y gracias por unirse todos aquellos que se han unido como miembros de nuestro canal, gracias a todos ustedes. Bueno, no es más, nos vemos mañana con los sueños proféticos. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes y que Dios los bendiga grandemente.